Llevo mi pelo como lo llevo porque significa resistir y significa cargar con esa historia que desde mis ancestros eh, tengo derecho a representar. Anteriormente no tenía la oportunidad o no sentía esa necesidad de reconocerme como mujer negra y como mujer empoderada, pero desde que descubrí que este proceso hace parte de mi historia y tiene que ver con todo lo, lo que es la reivindicación de mis ancestros, llevo mi cabello con mucho orgullo y para mí significa siempre levantarme y, le, y alzar la voz para que el mundo conozca lo que soy como mujer, pero también como mujer negra.